Pues, háblame, Angélica, de, del problema que tienes, o de cuándo comenzó ese problema en concreto, eh, del que nos quieres hablar. Resulta que yo siempre, o sea, ha sido como, como, ¿qué? O sea, un poco nerviosa, pero nunca había tenido un episodio, ningún, o sea, nunca he llegado como hasta el extremo de los nervios, hasta que hace aproximadamente 10 años, yo viajé con mi familia a Bogotá, estuvimos en Bogotá, paseamos, y cuando yo vine de allá escuché que un amigo se había muerto de VIH o sea, un amigo o sea un primo de una amiga ni siquiera era amigo mío sino conocido y cuando yo escuché eso o sea, a mí parece como que si el cuerpo hubiese o sea como que se si hubiese tenido una alarma en mi cuerpo y yo empecé a investigar qué era esa enfermedad y empecé y a medida que iba investigando, me iba sintiendo todos los síntomas. Yo decía, yo tengo esa enfermedad, yo, tengo, yo leía y leía y cada vez que leía, no, eh, que eso coloca, la lengua se coloca blanca. Paraba todo un día mirándome en el espejo me miraba y dice no, yo tengo la lengua blanca. Y así comenzaron los síntomas hasta el punto que yo somatizaba todo. O sea, yo, sent, yo sentía que tenía fiebre, yo sentía que tenía todo ese tipo de enfermedades y... En mi casa, o sea, se preocuparon y me llevaron, o sea, fui a cuánto médico ha habido por haber, me hacían exámenes, no, no me salía nada, que no, no tenía nada, me hicieron de todo tipo de exámenes, me daban dolores en los huesos, o sea, era horrible, nada, no, o sea, desde ahí mi vida cambió, ya yo no dormía y aparte de que mi calidad de vida estaba mala, también la de mi familia, porque obviamente ellos también se afectaban al verme que yo estaba angustiada y, y no me encontraban nada, y yo lloraba y le decía, y mi mamá, mami yo voy a morir, me van a dejar que me muera. Y desde ahí comenzó esa pesadilla horrible, horrible. O sea, a mí me cambió tanto la vida que ya yo no, yo no me quería levantar de la cama. Yo soy muy vanidosa y en esos tiempos yo ni me peinaba. Se me hizo un bulto de cabello y así porque yo no me peinaba, no me quería bañar. Y cada rico me daba, o sea, tras de que tenía un cuadro de ansiedad, que pasaba todo el día con ese cuadro de ansiedad, por momentos me daban ataques de pánico. Ya me daban miedo levantarme de la cama porque me mareaba. Sentía mareos, mareos, mareos. Y yo les decía, yo mamá, me tengo mareo Entonces me, me molestaba porque ellos me decían, pero tú te lo estás imaginando tú. Y realmente no es así. Uno se siente todas esas cosas. Que tal vez sean producto de la ansiedad o del trastorno que, está, que estamos sintiendo, pero sí lo estás sintiendo. Entonces cuando ellos me decían que no, yo me desesperaba más. Bueno, entonces yo visité a un médico, ese médico era un médico cubano, me lo recomendaron, no, dónde es donde ese médico? que ese médico? Y yo fui en el médico, y el médico de una me, me vio, me dijo, tú tienes un trastorno de como neuro, neurosis hipocondriaca, pero yo no te puedo dar ese dictamen porque yo soy médico, no soy psiquiatra, tú tienes que visitar a un psiquiatra para que sea quien, quien lleve tu caso. Bueno, entonces, él me dijo, como tu miedo, porque yo tenía miedo al VIH, o sea, yo decía, que tenía terror a la enfermedad. Entonces, él me dijo que yo me tenía que enfrentar, que tenía que hacer el examen para que yo pudiera estar tranquila. Bueno, y yo, mi familia me decía, pero y yo no quería, yo no quería, yo decía, no, si me sale eso, yo me voy a morir del susto. Pero resulta que cuando me hice el examen, me lo entregaron, bueno, se negativo. Yo pensé que ahí había acabado todo. Yo dije, no, ya cuando yo se saben que está negativo, ya voy a volver a hacer mi vida normal, ya acabó todo. Y no fue así. Solamente me calmaba, o sea, me salió no negativo, yo me calmaba. Y entonces decía, pero entonces ¿por qué siento eso? Tengo que tener otra enfermedad. Y así me la pasaba, buscando enfermedades, buscando enfermedades. Hasta que llegó un punto de que ya yo, me tocó hacer mi vida así, seguir mi vida así, porque tampoco voy a estar acostada en la cama todo el día. Me tocó ir a la seguir a la universidad así. Me tocó seguir como si nada, pero realmente mi trastorno siempre ha seguido ahí porque yo nunca he querido como que tomar medicamentos ni nada de eso. Pero por ejemplo, con lo que estamos viviendo ahora con lo del coronavirus, vuelve y se me volvió a, o sea, otra vez me volvió la enfermedad a dispararse completamente. Eh, yo, sent, yo decía, yo tengo esta enfermedad, yo tengo esta enfermedad, me sentía que me ahogaba, me sentía todos los días llorando, llorando, desesperada. Y... Y es algo que la gente de pronto no entiende, o sea, como que dicen, ay, pero si ya tú has ido al médico y te han hecho de cuánto examen exámenes, y te sale que no, que no tienes nada, porque sigue, porque sigue con lo mismo, porque sigues con lo mismo. Uh -huh. ¿Y tu preocupación actual es por el coronavirus o es por el VIH? O... No, ya el VIH ya se me pasó, ahora tengo la preocupación del coronavirus. Yo digo que yo lo tengo, yo, digo, yo tengo esa enfermedad, yo la tengo, yo la tengo, y fue algo que se me metió... O sea, es que en cuanto a las enfermedades, mi miedo es las enfermedades. O sea, a mí me habla alguien de enfermedades uh -huh. y yo te lo juro que es preciso que al el otro día yo me siento en esa persona, o empiezo a pensar en esa persona y, y empiezo a pensar, y digo, ¿cómo puede estar tan normal? Tiene una enfermedad así, la mente, la mente se me va... O sea, que yo tengo pánico uh -huh. a las enfermedades. Me da miedo, o sea, me da terror sentir que tengo una enfermedad grave que que me voy a morir, o sea, miedo a, enfermer, a enfermarme y a la muerte, eso es... Mm. Me imagino que pasas una buena parte del día focalizando tu atención en tu cuerpo y en los síntomas, en averiguar si tienes síntomas, ¿es así? Exacto. ¿Y, y qué es lo que haces exactamente para observar tu cuerpo? ¿Cómo, ¿Cómo te fijas en esas sensaciones? Ejemplo, con el coronavirus que he leído y he escuchado, ¿no? Que eso te corta la respiración que eso este, afecta a los pulmones, todos los días me sentía como si no podía respirar, me sentía ahogada, me sentía que, que... Entonces, yo le decía a una compañera eh, de, de trabajo, yo le decía, pero yo siento que no respiro bien, yo siento como si, me... y ella me dice, pero yo tengo normal, yo veo que estás respirando normal, uh -huh. y, y este no, o a veces también siento, imagínate, ando con la pistolita de la, la temperatura, porque cada rato siento, tengo fiebre, tengo fiebre, tengo como, estoy caliente y, y la otra gente me toca y me dice, no, no tiene fiebre y es algo que yo lo siento, o sea, yo siento como si fuera real que sí es verdad que me está pasando. ¿Y realmente tienes fiebre? ¿Has llegado a tener fiebre? No. ¿Cuándo empezó tu miedo por tener coronavirus? Porque un amigo, ex compañero de trabajo, falleció de eso. Pero él vive en Barranquilla, porque, o sea, yo vivo en Barranquilla, sino que estoy trabajando ahora acá en Cartagena. Entonces, mi compañero era alguien, o sea, era alguien que era, creamos una relación bastante estrecha de amistad. O sea, nos escribíamos a diario, cosas así. Uh -huh. Y resulta de que él, un día, yo lo vi que colocó la semana, hace como cuatro semanas, él publicó unos estados donde le decían, ¿qué ánimo? Y yo le pregunté que, qué tenía. Entonces, me dijo, no, tengo, tengo COVID. Y, y yo le dije que estaba internado, me dijo, sí, estoy en la clínica, no puedo respirar bien. Bueno, él me dijo eso y yo desde ahí, para mí eso fue, yo, y después como a, los, como a la semana vi que falleció. O sea, vi que colocar un estado que había fallecido. Te puedes imaginar cómo me puse. O sea, apenas que yo vi que él falleció, uy, al, ese mismo día que él falleció, yo, yo empecé a estornudar. Yo empecé a estornudar, empecé a estornudar. Y le dije a mi compañera, que aléjate de mí, no estés cerca de mí porque yo estoy contagiada, yo tengo. Y ella me dijo, ¿cómo así? Yo dije, sí, pero ya tuve este es un examen que te salió que está contagiada. No, pero yo sé que estoy contagiada. Y de ahí yo empecé ese día, me sentía con fiebre, ya me empezó el dolor en el cuerpo, el dolor en los huesos, sentía que la garganta este, me ardía, o sea, comencé con todos los síntomas. Y, no, uh -huh. y, y, empezaba, y comenzaba a pensar en ese muchacho. No se me salía de la mente día y noche no dormía, o sea, te, me dormía por momentos y me despertaba como si me estuviera ahogando y yo, uh -huh. y ahí fue horrible esos días, entonces, este, ya comencé a tomar medicamentos, medicamentos yo misma, o sea, me automedicaba yo misma para decir, no, con esto lo puedo combatir el virus o con esto, ya eh, el virus se me va a salir de mí, y contaba los días porque como me pongo a leer mucho sobre las enfermedades, entonces no, que el virus muera a los 14 días, no sé qué, y yo ya me faltan tantos días, y entonces cada día que pasaba más me daba la angustia, porque según leía decía, no, eh, la segunda semana el virus es peor, es cuando tu cuerpo empieza a sentir peor la cosa, empieza a jugar, entonces la misma ansiedad de esperar esos días que ya va a venir la otra semana, me daba cosas que, yo siempre he sufrido de ansiedad ansiedad, pero los ataques de pánico pocos me habían dado tan seguidos como en estos días que pasaron. Uh -huh. En un día, en un solo día, tenía hasta cuatro ataques de pánico. Yo sentía que la garganta se me cerraba y yo no podía tragar. Yo decía, no puedo tragar y la garganta se me cerraba. Sentí la respiración corta, uh -huh. las manos, yo comenzaba a temblar, las manos temblaban, algo incontenible. O sea, yo trataba y las manos temblaban, la, los pies me sudaban. Quería salir como corriendo donde estaba, quería gritar, quería yo llorar y después de eso me da ganas de llorar, sentí presión en el pecho y lloraba y lloraba y yo decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Hmm. Y ¿sabes? es algo como que tú quieres, ya llega el momento en que yo, que yo pensaba, no sé si es mejor estar muerta o estar viviendo así, porque o sea esto no es una calidad de vida. Claro. Porque mira, hay personas que de verdad están enfermas de algo y luchan por salir adelante y son optimistas, pero las personas que tenemos este trastorno, es horrible porque cada día que tú te levantas, eh, uh -huh. o sea, es, es como que tú sientes, ya, ya va a amanecer de nuevo, ya otra vez me va a pasar lo mismo, ya uh -huh. otra vez me voy a sentir así de mal, entonces es como que tú quieres que no amanezca, o sea, tú quieres que cerrar los ojos y no abrirlo, es horrible. Y enganchaste o uniste el miedo por el VIH con el miedo al coronavirus, es decir, finalizó justo uno y comenzó el otro, o hay un periodo de tiempo en donde tú hayas estado bien entre la preocupación por el VIH y la preocupación por el coronavirus. Sí, yo estaba, lo de que te conté el VIH fue hace 10 años. Uh -huh. Has estado bien... O sea, en el, durante ese lapso de 10 años sí he sentido preocupación por las enfermedades, sí, me han dado, sí he sentido ansiedad, pero esta que o sea, está viviendo ahora, que me pasó ahora, fue muy parecida, o sea, fue la más parecida a la peor crisis que tuve que fue hace 10 años. O sea, esta ha sido como que la más dura. Vale. Aquella que sucedió hace 10 años, ¿cómo, cómo solucionó ese problema? Porque me en estos tres años yo vivía así, o sea, hacía mi vida así, iba a la universidad, de hecho tu, terminé mi carrera, con o sea, así, de este, una vida normal, salía con mis amigas, compraba, pero siempre estaba la cosita ahí, o sea, siempre sentía mi, la ansiedad y todo, pero la, yo la controlaba, ¿no? Esto no es nada, o, o no, ya va a pasar, y... Pero sí me daba, o sea, no te digo que en ese periodo de 10 años nunca estuve ansiosa o nunca tuve, porque sí, o sea, todo el tiempo ha estado eso ahí, porque yo nunca tomé medicamento. Pero, pero no como ahora, o sea, ahora me dio parecida a la primera crisis que tuve. Y el miedo era es siempre por enfermedades, por lo que entiendo, ¿no? A lo largo de estos 10 años, ¿qué enfermedades has llegado a pensar que tenías? Uf, de todo: cáncer en el colon. Escuchaba a alguien que tiene una enfermedad y si yo me, por lo menos me dolía el colon, yo decía, yo también tengo, o sea, pero es que esta, esta es real que siento hasta los síntomas, o sea, siento hasta los síntomas y, y, o sea, y, y es como si yo hubiera, te voy a contar algo, que bueno, da un poco de pena, pero para que llegues a, a dimensionar lo horrible o lo, o lo que lamento mente o lo que tú puedes, resulta que una compañera mía, de la universidad, ella me contó, no, Angélica, yo estoy sufriendo del colon, eh, este, lo tengo bastante, imagínate que despeco, un día despequé sangre, y yo, cuando ella me dijo eso tan normal, yo me alarmé así, yo, pues si tú estás tan normal, pues, no. y yo dije, yo me estuviera muriendo, yo estuviera, y me dijo, no, el médico me, me, me mandó una dieta y tal, bueno, listo, ya venía como como le en el colon, me dolía el colon, me dolía, me dolía, y un día fui al baño y cuando miré, vi sangre, o sea, y era sangre real, yo llamé a mi abuela, ay no, ven a ver mi abuela, efectivo, era sangre, mi abuela, sí, no sé qué, y yo uy, casi bien, mejor dicho, me puse mal, y adivina qué era, que me estaba llegando el periodo, y yo pensé que era, que me estaba pasando lo mismo que le estaba pasando a mi amiga, claro, uh -huh. O sea, el pensamiento te, enseguida se te viene a la cabeza de que es porque tienes cáncer de colon o que tienes alguna enfermedad en, en el colon. ¿no? Sí, y así es todo. O sea, a mí alguien me dice que tiene algo y yo, por eso yo evito como que cuando alguien va, o sea, ahora mismo estoy en el punto en que yo evito todo eso cuando escuchar cosas de enfermedades porque cuando estoy así como susceptible o que estoy sensible, la ansiedad entra más rápido. Entonces evito como de tocar esos temas porque eh, o sea, es feo, demoro días sin dormir, no me provoca casi comer, una obsesión, miedo a pensar en la muerte, en la muerte. O ¿Sabes cómo se sintiera que la muerte está ahí de frente, mío? Sí. ¿Con qué frecuencia has sido visitando médicos o personal sanitario o personas con las que consultar tu enfermedad a lo largo de los últimos años? Bueno, al principio sí visitaba bastante el médico. Como te dije, me hice exámenes de todo, de todo, de todo. O sea todos los exámenes a Virgen y por a él me hice resonancias, me hice TAC, me hice un escáner de todo mi cuerpo, a ver qué tenía y, y antes sí me pasaba al médico, pero ya ahora siento que ahora estoy peor que antes, porque ahora me da incluso miedo ir al médico y que el médico me diga que sí tengo una enfermedad, entonces como que evito ir al médico, porque me da miedo que el médico me diga que sí estoy enferma realmente. Uh -huh. Muy bien. Y hay algunos momentos en tu vida en la actualidad en la que te encuentres bien, en la que estés tranquila. Pues desde que, desde hace dos semanas o tres semanas para acá, no. Desde que le estoy contando lo que le pasó a mi amigo, no. O sea, uh -huh. no he tenido tranquilidad, siento que no duermo bien, siento que, o sea, no rindo en nada, ni en mi trabajo. Me la paso aplazando cosas del trabajo, o sea, porque no siento que no me estoy concentrando, que no tengo un nivel de concentración en lo que es, porque estoy pensando todo ahora que ya, si ya pasaron los días del virus, pero que tal vez que el virus me repita nuevamente, entonces empiezo a leer, que no, que el virus vuelve a repetir, entonces aunque no me hayan dicho nunca que yo tengo ese virus o lo tuve, yo siento como si lo tuve, entonces empiezo a pensar, ese virus va a volver, me va a venir y tengo una obsesión impresionante con eso. Cosa de que al principio cuando salió el coronavirus yo no le prestaba atención, o sea, no, pero desde que falleció mi amigo y que él mismo me escribió, no, que no puedo respirar, que no estoy bien, para mí eso fue como que el detonante a de que otra vez todas esas cosas volvieran, volvieran a mí. Entiendo que te está generando una repercusión en tu vida profesional, ¿no? Por lo que me dices, este tipo de preocupación. ¿Cómo te interviene en tu vida profesional o en tu vida personal en un día a día? Sí, interviene bastante porque como te digo no me concentro aunque no o sea, aunque no hablo de esto con las personas no les digo por lo menos el trastorno que yo tengo porque o sea me da como que pena o porque la gente siempre te va a decir como no eso no es nada o entonces no le cuento a nadie o sea solamente mi familia personas muy cercanas a mí son las que saben que yo tengo el trastorno o sea el resto mis compañeros de clase de, que estudiaron conmigo nunca supieron y mis compañeros de trabajo tampoco, o sea, tampoco saben que yo tengo este trastorno. Pero sí afecta porque postergo por lo menos, si tengo una cosa que hacer para hoy el trabajo, yo la postergo. No, esta no lo voy a hacer porque me siento así, no me quiero levantar la cama y, y ya no siento, o sea, yo siento que no estoy rindiendo igual en mi trabajo. Y en las relaciones con otras personas, porque me imagino que si la si tu miedo a la enfermedad de ahora es la enfermedad del coronavirus, me imagino que las relaciones con otras personas tampoco son muy normales o tranquilas para ti, ¿no? El conocer gente nueva, por ejemplo, el caminar por la calle, no sé si te influye de alguna manera esto. No me gusta salir, no, o sea, no salgo, salgo estrictamente que me tengo que salir para algo pero y... Estoy como, ay, no, que no quiero que se me acerquen a mí, que no quiero que me hablen, que no quiero que me digan nada. Horrible vivir así. Me da miedo todo, o sea, me da miedo. no tengo Siento que no tengo una vida normal porque me, me da miedo tener, estar en embarazo, porque pienso que si en embarazo eso va a tener voy a tener complicaciones o en el parto o algo. Y así he dejado pasar años y años y no he tenido hijos porque me da miedo ir a los hospitales, a las clínicas. O sea, de solo pensarlo, me da miedo que me vayan a decir que tengo... Si estoy, por lo menos, si estoy embarazada, yo digo, ay, que tal que yo salgo embarazada? Y después me digan que no, tienes un cáncer en, en la matriz o en el útero. Entonces, eh, quisiera que pasara todo esto rápido, porque así nadie vive tranquilo. O sea, esta forma de vivir es como vivir a medias. Claro. ¿Qué cosas te han servido en un pasado para encontrarte bien? ¿O para disminuir tu nivel de malestar? ¿Has hecho algo que te haya venido bien? No, la verdad es que... Se me ha ido como así con el tiempo. O sea, no he hecho, uh -huh. no he hecho así cosas de que de pronto que de tanto la gente decirme, no, no tienes nada, o de pronto yo me miraba el espejo y decir no, no tengo. Así es que he podido, porque solo una vez tomé medicamentos, porque esa vez también tuve una crisis, me daba muchos mareos, mareos, mareos. Entonces, eh, mi hermana me llevó a donde un, donde un psiquiatra, y el, el psiquiatra me, me, me recetó unas gotas de ribotril, de una cepan ribotril. Pero yo dije, eso fue peor para mí. O sea, es, la, la reacción de ese medicamento fue más traumático que yo misma. Dije, yo no vuelvo a tomar más esto. Ese día que me tomé eso, okay. me dormí, o sea, con solo unas cuantas goticas me dormí. Y después cuando desperté, desperté peor. Sentía cosas peores. Y de ahí yo también le cogí miedo, o sea, le he tenido miedo a tomar medicamentos, a, a ese tipo de ansiolíticos, todo eso, le tengo miedo porque a esa vez me sentí peor. Entonces, no, las veces que he tenido crisis así fuertes, se me han ido con el tiempo, o sea, he demorado dos, tres, cuatro, hasta seis meses así, y se me van. Puedo, puedo tener periodos de hasta un año sin tener ansiedad, un año normal, y otra vez vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer. Uh -huh. Muy bien. Muy bien, Angélica, pues te agradezco muchísimo tu, tu testimonio, este tiempo que hemos compartido juntos, te agradezco muchísimo pues, el, el que quieras compartirlo también con, con la gente que esté viendo este vídeo y estamos entonces en contacto. Gracias, Angélica.